Bueno, pues llegamos al martes, llegamos a esta hora puntuales a nuestra cita con Juan Bustamante López, nuestro particular Doctor Amor, que nos ofrece como cada semana sus consejos. Así que le damos la bienvenida Juan, muy buenos días, bienvenido, una semana más. Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues hoy nos vas a enseñar a ser felices un poquito, ¿verdad? ¿Cómo puede ser feliz el tema que nos trata? En distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Sí, la felicidad debería de ser en todo, desgraciadamente pues, ya sabemos que no la tenemos siempre en todo, pero bueno, intentarlo por lo menos, es lo que hay que hacer. Bueno, pues vamos a intentarlo y tú nos vas a ofrecer esos sabios consejos como cada semana aquí en Radio Futuro. ¿Cómo puede ser feliz? Bueno, pues ¿cómo podemos ser felices, Juan? Pues mira, eh, si hubiera que resumirlo de una manera rápida todo, pero lo vamos ahora a decir más tranquilamente, pero si lo hubiera que resumir, ¿cómo se puede ser feliz? Es haciendo siempre lo que quieres hacer y no lo que los demás quieren. Sería el resumen. Eh, a ver, es muy fácil. Mucha gente creen que son felices o dicen estar felices, pero en realidad no lo son. Porque, lo que he dicho, no están haciendo lo que realmente quieren. Yo he escuchado a gente que me han dicho, ¿no? Es que a mí me gusta, eh, yo que sé, por ejemplo, hacer surf. Pero es que hace mucho tiempo que no lo hago. Digo, ¿y por qué? No sé, es que me da cosa. Digo, a ver, si es lo que te hace feliz y te gusta, pues cógete un día y te vas a hacer surf. Digo, ¿por qué muchas veces vosotros mismos os castigáis o evitáis hacer lo que queréis? Si tienes la oportunidad de hacerlo alguna vez, hazlo. Entonces, el, el ser feliz se trata de eso, de hacer las cosas que te hacen sentir bien, que te hacen estar a gusto, que te hacen, eh, pues eso, ser feliz. Eh, ¿Cómo se puede ser feliz? Pues hay que serlo en eh, muchas cosas, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo es difícil ser feliz porque ya sabemos que, lógicamente, es complicado, ¿no? Estamos siempre en trabajos que no nos gustan o que no son lo que queríamos, pero siempre le digo a la gente, pues la mejor manera de ser feliz en un trabajo es e intentar estar lo mejor posible y si no te gusta, buscarte una alternativa aunque yo sé que está muy difícil ahora eh, y siempre intentar ir a más y mejorar en tu vida entonces intenta buscarte un trabajo que te guste más o que sea más adecuado para ti en horario, en sueldo en lo que sea y algún día lo conseguirás, entonces si tienes objetivos hay que ir a por ello ¿y cómo se puede ser feliz? pues luchando por esos objetivos y seguro que algún día llega también se puede ser feliz, pues con, eh, por ejemplo, con los amigos o con la familia. Pues, oye, me apetece con mis amigos irme a tomar algo. Pues queda con ellos, te echas tu ratito de tomarte tu copa o lo que tú quieras, de charla, y esos momentos que te hacen sentir bien, pues los tienes que hacer. No tienes por qué renunciar a ellos. Hay veces que se podrá, veces que no se podrá. Pero tienes que pensar siempre en, oye, qué es lo que me gusta y qué es lo que me hace sentirme bien. Esto. ...pues hay que hacerlo, hay que ir a por ello... ...muchas veces no se hace por, por desgana... ...o porque se piensa que, que, que no se va a poder... ...y todas estas cosas es lo que hay que hacer para ser feliz... ¿no? ...entre otras, y por supuesto en, en la pareja... ...con pues la pareja hay que ser feliz... ...haciendo cosas, disfrutando, eh, pasándolo bien... Y, ...y eso, la felicidad tiene que estar siempre en todo en tu vida... ...la felicidad es compartir también, ¿verdad Juan?... Claro, la felicidad es compartir. Eh, yo siempre digo que cuando alguien está solo, siempre debe ser feliz sin nadie. Sí. Pero si llega alguien a tu vida que encima te digamos te hace ser todavía más feliz, pues mejor. Entonces, claro, si a ti, por ejemplo, te gusta ir a la feria y eres feliz yendo a la feria, pues si encima viene alguien que te acompaña, pues todavía mejor, porque eres más feliz todavía, porque estás disfrutando de lo que te gusta y con la persona que te gusta. Entonces, la felicidad, claro que es compartir, es compartir las cosas, compartir los sitios, las aficiones, los gustos, eh, los sueños, también muy importante, compartir los sueños. Yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es esa, es cuando tienes proyectos y sueños y la otra persona te acompaña, te ayuda o te apoya. Eso es lo mejor que hay. Juan, ¿podemos ser felices también haciendo felices a los demás, no? Hombre, eso es muy importante. Lo que pasa es que sí. desgraciadamente hoy ya sabemos que hay muy poca gente que se dedica a hacer el bien y a ser felices. Más bien, al contrario, hay mucha gente amargada, mucha gente mala, mucha gente egoísta. Y si todos fuéramos así, de hacer el bien y de voy a hacer feliz a la otra persona, eh, sería muy diferente. Yo, cuando no he tenido pareja y he estado conociendo a alguien, ese ha sido el gran fallo que ha tenido, que a mí no me ha hecho feliz. Y... Entonces no he seguido con esa persona, porque digo, yo quiero una vida de felicidad y tranquilidad. Como yo siempre digo, estar con alguien tiene que ser que te aporte felicidad, tranquilidad, seguridad y estabilidad. Digo, si te aporta todo eso la otra persona, seguro que vais a ser felices los vos, no tú, sino los vos. Y hay que hacer feliz a otra persona y que la otra persona te haga feliz a ti. Es que eso, esto que estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la pareja que es mi especialidad, eso es fundamental para que la pareja funcione, uh -huh. que los dos seáis felices, no solo tú, sino la otra persona también. Eso es muy importante. Me quedo con, lo, como, con la frase con la que empezaba. Para ser feliz hay que hacer siempre lo que quieres hacer y no lo que los demás quieren. Que nos dejamos muchas veces llevar por todo esto, ¿verdad Juan? Hacemos... Yo le puedo contar que en mi caso... La culpa de no haber sido feliz yo muchas veces sí. ha sido mía. Ha sido mía porque yo, cuando por ejemplo he conocido a alguien, he dicho... ...no, no, yo la voy a hacer feliz, yo la voy a hacer feliz y no he pensado tanto en mí. Y he dicho, bueno, yo la estoy haciendo feliz, pero es que ella no me está haciendo feliz a mí. Y yo he seguido haciéndola feliz, digo... Y ...al final, digo, es que no estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo lo que ella quiere. Uh -huh. y, y es el gran fallo, tú tienes que pensar en... ...oye, que yo quiero ser feliz de mi vida... Pues yo voy a hacer las cosas que me hagan felices y me da igual la gente. O sea, yo no, no tienes que depender nunca de nadie. ¿A ti te gusta, como he dicho antes, por ejemplo, eso del sur? Pues si te critican, oh, pues es que este se lleva todo el día en el agua con la tabla. O sea, bueno, pues que te da igual. Tú, si eres feliz haciendo eso, hazlo. Exacto. O sea, tu vida la decides tú, no la deciden los demás. Y eso es una cosa que, que mucha gente no, no se lo mete en la cabeza. Entonces, vamos a ser felices, pero haciendo lo que nos dé la gana... Digan lo que digan, porque tu vida la decides tú, no te la decide la gente. Y la felicidad depende de ti, no depende de nadie. Y al final, Juan, tenemos que pensar que estamos de paso, ¿verdad? Que esto dura le digo lo que siempre, dura, ¿verdad? Claro, le digo a mucha gente siempre, eh, tienes que ser feliz siempre y todos los días y lo máximo posible, porque cualquier día puede pasar cualquier cosa y cambia todo. Imagínate, Dios quiera que no. ...estamos todos bien, pero... ve ahora con lo que ha pasado el coronavirus... ...estás uh -huh. viviendo tu vida... ...y ahora te entra el coronavirus... ...lo pasas muy mal, estás en el hospital... ...estás ahí al borde de la muerte... ...y es cuando, yo he escuchado a mucha gente... ...cuando le ha pasado algo gordo... ...y han estado en el hospital... ...que es cuando se han dado cuenta... ...de que estaban desperdiciando su vida... ...han salido del hospital y han dicho... ...pues mientras estuve ingresado... Pues ...estuve dos meses, muy malo, en la UBI... En ...no sé qué, no sé cuánto... ...quiero salir de aquí y ser feliz... ...y vivir la vida... La frase es esa: vivir la vida. Uh -huh. Por eso es lo que hay que hacer. Hay que disfrutar la vida, hay que aprovecharla, hacer como si cada día fuese el último, porque no sabes cuándo va a ser el último día. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes. Entonces, aprovecha la hora, porque el día que ya no puedas salir, o el día que ya no puedas vivirla, es cuando te vas a dar cuenta de que has perdido el tiempo. Exacto, Juan. También importante rodearnos de gente positiva, ¿verdad? Que a veces tenemos alrededor de gente ...que nos transmite un mal rollo, una negatividad, ¿no? Bueno, eso es fundamental, ¿eh? Yo cuando he conocido a alguna que ha sido muy negativa... ...y que nada más que me ha dicho que sí que mal estoy... ...que si esto es una porquería, que si, en fin... ...le he dicho, bueno, esta, con esta yo no voy a ninguna parte... ...yo soy una persona positiva y yo quiero a alguien a mi lado... ...que a pesar de tener problemas, pues siempre vea una solución... ...y siempre vea luz, no quiero a alguien que esté amargada con el mundo... ...ni alguien que siempre esté pensando en que todo es una porquería, que todo es malo... ...no, porque si nos rodeamos de personas negativas... ...nos acaban contagiando y acabamos siendo negativos... ...igual es que pasa cuando... ...una vez vi un experimento en la tele que me hizo mucha gracia... ...y era, eh, no sé si lo has visto, que había un... ...uno en un metro creo que era, en un autobús que empezaba a reírse... ...y sí. se acababa riendo todo el autobús... Sí. ...o todo el metro... ...pues esto es igual tú te rodeas, de gente positiva, gente alegre y gente con ganas de vivir, te acabas convirtiendo en esa persona. Y si te vas con una persona negativa, acabas siendo una persona negativa. Entonces, por eso, tú eliges, como he dicho, tu vida, tú eliges cómo ser feliz, tú eliges con quién quieres estar. Así que elige bien y vete con una persona que te haga la vida más feliz y más fácil, no una persona que te la amargue. Juan, y se me ocurre una cosita también. Para ser felices. ¿Es importante también mantenernos bien físicamente, eh, con una dieta equilibrada, con un ejercicio físico? ¿Podría ser? Pues mira, es muy importante. yo Hay gente que piensa que puedo ser el obsesionado de cuidarme y de la comida, pero es que yo hace más de 10 años, yo no me cuidaba. Yo era de que bebía, de fumar no porque nunca me ha gustado el odio, pero yo bebía yo comía mal, mucha porquería, hasta que un día entró el colon irritable, lo pasé muy mal durante un año y medio, y fue cuando me di cuenta de que lo estaba haciendo muy mal y de que no me estaba cuidando. Y el cuerpo, pues, digamos, se enfadó o se cabreó y me dijo, pues ahora te vas a enterar. Y desde entonces me cuido y es completamente diferente, es fundamental cuidarse. Uh -huh. Pero no por estar bien físicamente, por tener buen cuerpo, por presumir, por ir así, sino hay sí, que sí, cuidarse sí, sí. porque si te cuidas, el cuerpo te cuida, y si no te cuidas, el cuerpo te va a dar problemas. Entonces, yo recomiendo que sí, yo recomiendo que sea una alimentación sana, no tiene por qué ser siempre pollo, arroz y lechuga, no, pero evitar comer muchas cosas, hacer deporte, el deporte además ayuda mucho, ¿eh? despeja, a mí por ejemplo me despeja, yo voy por las mañanas al gimnasio y me ayuda un poquito a desconectar, me despeja, me activa, y además es muy bueno para evitar enfermedades, así que cuidarse es eh, fundamental, y también te hace feliz, ¿eh? cuidarse también te hace feliz. Si te cuidas el cuerpo, si te cuidas el cuerpo te cuida, me quedo con esa frase, Juan. Sí, es que es verdad, yo me he dado cuenta que desde que yo como mejor, eh, o sea, más sano, y voy al gimnasio, no me he resfriado, no he tenido gripe, eh, hablo de antes del, del virus, que estaba todo normal. Eh, yo ha habido inviernos que, que se han resfriado a Mis padres, y yo no me he resfriado ¿Por qué? Porque estoy cuidado Estoy activo, voy al gimnasio eh, Como bien, entonces mi cuerpo Tiene más defensa eh, Cuando he subido cuestas andando no me he cansado Se nota mucho, yo por eso lo recomiendo Y yo me cuido y me gusta cuidarme Porque es que el cambio Es brutal, o sea, se nota muchísimo Juan, hacer y descubrir cosas nuevas También importante ¿Cómo lo ves? ¿Hacer el juego que ¿Solo con pareja o cómo? Para ser felices, solo con pareja, no sé, te pregunto. Eh, sí, sí, es muy importante. Inquietud de que, mitad, haya, para... que hayamos tenido y que la hemos dejado ya aparcada. Vamos a ponerlo así. Sí, yo recomiendo que si tienes aficiones que has dejado olvidadas, las recuperes si te gustan, claro que sí. Y sí, por supuesto, es importante hacer cosas. ...tanto solos como en pareja, ...eso es fundamental... Uh -huh. ...es que es lo que digo... ...la vida hay que disfrutarla... ...hay que vivirla... ...hay que pasárselo bien... ...hay que intentar estar lo mejor posible... ...y lo más feliz posible... ...yo creo que ya tenemos bastantes... ...cosas malas, demasiadas... ...entonces vamos a intentar... ...hacernos la vida lo mejor posible... Uh -huh. ...y no amargarnos la mal... ...que ya tenemos demasiado... ...con lo que es el virus... ...con el trabajo, etcétera... Sí, etcétera sí, ¿no? sí, sí. ¿Por, ...por eso vamos a hacer... Vamos a ser lo más felices posible. Bueno, pues para ser felices también, Juan, eh, ya como última cuestión que te planteo, el descansar, ¿verdad?, el dormir bien, el estar relajado, porque, que, que la mente esté activa durante todo el día, no esté ahí media adormilada, ¿no? Hay una cosa que, que yo veo que no hace mucha gente, yo la verdad es que tampoco, pero intento hacerla cuando puedo, y es... ...ese momento de que en casa por la noche... ...ponerte una música... ...la música que te guste... ...quedarte... ...en vez de ver la televisión y todo esto... ...ponerte música... ...a oscura... ...sentarte... ...cerrar los ojos y desconectar de todo... ...ese momento relax total... ...o ponerte unas velitas o algo... ...yo eso lo recomiendo un montón... ...porque es como... ...una desconexión... ...y como una especie de aspirina... ...que te, te calma y te cura todo... ...y eso no lo hace nadie... ...todo el mundo es... Trabajo, casa, cenar, ver la tele, acostarse y al día siguiente lo mismo. Y así, entramos en un ciclo del que nunca salimos y, y nunca desconectamos, nunca descansamos y nunca nos relajamos. Y eso hay que hacerlo. Bueno, Juan, resumimos un poquito todo esto que hemos hablado. como siempre pues no El resumen el resume es, sí. como he comentado antes, que para ser feliz tienes que elegir tú la vida que quieres. Tienes que hacer las cosas que te hacen felices, aunque te critiquen, aunque hablen de ti, lo que sea. A mí me han dicho muchas veces que, que me hago muchas fotos, bueno, pues a mí me gusta hacerme fotos y yo me las hago, me da igual que me critiquen. Por ejemplo, la vida la decides tú, la vida tu vida no la decide nadie y tú decides qué hacer, cómo, con quién, cuándo, dónde y cuánto. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, porque hoy tenemos una cartita, una cartita que va dirigida a ti, pidiéndote consejo. Hoy hablamos de diferencia de edad, Juan. Así que te voy a comentar esta carta que nos escribe nuestra amiga Susana. Bueno, dice que está entusiasmada. Bueno, empieza. Hola, Juan, me llamo Susana. Estoy entusiasmada con un chico de 28 años. Yo tengo 36 no sé si tendré futuro con esta relación. Él vive a unos 30 kilómetros. Vivimos en pueblos diferentes. Eh, sé que la distancia es complicada, pero bueno, quiere, quiero intentarlo, dice. Él tiene un hijo de 8 años. Está separado. Yo soy soltera. Tengo ganas de tener familia. Es lo posible también tener hijos. Tengo miedo de enamorarme y de que mi mayor miedo es que me sea infiel. Él dice que me ama. Solo a mí, que me ama solo a mí. A mí me cuesta creerlo, pero la realidad es que me lo demuestra todo el tiempo. ¿Me puedes aconsejar, Juan? ¿Qué hago? ¿Sigo con esta relación? ¿No sigo? ¿La distancia es un impedimento? Bueno, pues ahí tienes la carta de Susana. A ver, pues yo le contestaría a Susana por parte. En primer lugar, lo de la edad. Bueno, lo de la edad yo creo que no es ningún problema, porque hay gente con 24 años que son maduras. Y hay gente con 35 años que parece que tienen 20 años. O sea que depende de la persona. La edad yo siempre digo que es un número. O sea que eso no es un problema. La distancia. Bueno, la distancia yo ya he contado en mi caso que a mí no me funcionó. Eh, si es verdad que es un, digamos, problema, porque la distancia siempre, al final, acaba quemando a uno de los dos. En este caso, sí. bueno, si está a 30 kilómetros, no está muy lejos. Pero si es verdad que, hombre, no es lo mismo tener una relación en la misma ciudad o en el mismo pueblo, queda un poco más lejos pero bueno si son capaces de llevarlo para adelante se puede eh, luego lo del tema del niño bueno yo pienso que tampoco tiene que ser un problema si la otra persona realmente está involucrada es decir hay gente que sin niños prefieren vivir una vida de soltería de fiestas y de juerga y hay gente que con niños se comprometen completamente en la relación y te aportan mucha más seguridad que ese tipo de, de personas también puede pasar al revés pero bueno eh, ...que él se lo demuestra... ...hombre, pues yo creo que eso es importante... ...eso es fundamental... ...si le está demostrando a él... ...que le quiere... ...pues debería de apostar por la relación... Uh -huh. ...yo siempre digo que una persona... ...que te demuestra... ...que le importa si que le quiere... ...es a la persona que hay que darle la oportunidad... ...de estar con ella... ...la persona que te demuestra lo contrario no... ...por lo tanto mi consejo es que... ...si se lo está demostrando... ...pues oye, pues que, que haga eso... ...que le dé la oportunidad... ...que siga adelante y que vea si es verdad todo lo que te está demostrando... ...quién sabe, lo mismo es una relación que merece la pena... ...y aunque sea la dada distancia y demás... ...porque no, puede funcionar... Exacto. ...mientras se lo demuestre, te siga adelante... Sí, ...evidentemente si un día deja de demostrárselo... ...pero yo creo que las personas que demuestran interés de verdad... ...que muestran cariño, que muestran amor... ...pues merecen seguir adelante... ...bueno pues adelante Susana... ...adelante con esta relación y bueno, el tiempo dirá... ...quién sabe si de aquí sale ya una relación definitiva, ¿no Juan? ...esto nunca se bueno, sabe... Digo, ...yo yo creo que no tiene nada que perder... si ...ya te digo que si esta persona se lo está demostrando... ...oye, pues que un día se lo deja demostrar... ...pues nada, cada uno por su lado... ...pero mientras lo haga, pues se merece la oportunidad... Uh -huh. ...Juan, nos despedimos por hoy... ...muchísimas gracias... La semana que viene, más aquí en Radio Futuro, los consejos del doctor amor con Juan Bustamante. Feliz semana, Juan. Bueno, gracias, gracias como siempre. Y nada, no, igualmente para todos, que tengáis buena semana, que vaya todo bien. Y nos veremos aquí el próximo martes. Pues hasta el próximo martes. Un abrazo, Juan. Un abrazo, hasta pronto.